El voluntariado Manos que Iluminan de la Compañía de Norte realizó la mañana de este jueves una actividad con los niños del Colegio del Patronato San Martín de Porres, donde le entregó útiles escolares. Este proyecto tiene más de cuatro años realizando servicios sociales en toda la región del Nordeste con este proyecto de Manos que Ilumina, nuestro voluntariado, Manos que Ilumina, lo que estamos buscando es llevar educación, o sea, dando es como recibimos y estamos buscando dar a la comunidad parte de lo que los estudiantes. Esta vez se realizó la actividad en el Patronato San Martín de Porres de mano a la empresa Telenor, donde además de entregarle útiles escolares a los niños, los educaron sobre cómo ahorrar la energía eléctrica. Tenemos eh, una alianza con Telenor, el señor Julio Vargas, que o sea, ha sido un soporte extraordinario para nosotros aquí en esta parte de la región, y por eso decidimos apoyar esta, esta escuela para, conjuntamente con él, y el patronato de San Martín de Pobre, la labor que ellos están haciendo y que quieren colaborar y contribuir y mejorar en esta escuela, entendemos que es parte de lo que nosotros como empresa también tenemos. El voluntariado Manos que Iluminan tiene en carpeta a realizar otras actividades en diferentes ciudades de la región. Ya para el mes siguiente tenemos una jornada de limpieza de playa, esa la vamos a realizar en la zona de en la playa Costamo donde participarán aproximadamente eh, 120 voluntarios, de 120 a 150 voluntarios. Y no solamente eso, hablando un poquito de la limpieza de, de Paraguay, aprovechamos y, y, le, y realizamos eh, reuniones con la Junta de Vecinos para que también participen, sea parte de ese gran proyecto que, que tenemos. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.